El dinero es una de las cosas más difíciles de ocultar, y más en estos tiempos que está la ley de lavado, muy difícil de ocultar, cuando la persona está haciendo dinero, se olvida, se olvida de que lo están vigilando, buenas noches. Muy bien, muy bien. ¿Cómo está usted, licenciado? Bien, gracias a Dios. Qué bueno. Eh, mira, Bla, qué bien tu comentario. Mira, ese joven que llamó ahorita, se le ve como en la llamada como un resentimiento. Sí, sí, un resentido, un resentido. Vaca sagrada. Así es. Y que va a haber una línea por parte de él, que todo el que se meta en rojo lo va a tener ahí de frente. Y un ministerio público que está haciendo su trabajo, que era la diferencia a lo que no hacía el gobierno del PLD, porque había un ministerio público que era lo que dañaba nombre de personas. Y no solamente el gobierno del PLD, ningún gobierno lo había hecho. Esto es un precedente. Sí. Es el primer... Hay que felicitarla. El primer presidente que yo he visto que él mismo se quiere limitar los poderes. Y lo ha dicho públicamente. Claro, hermano. Oye, es que esto es imprecedente, Blas. El gobierno de PLT no cae a preso un alcalde, hermano, porque no había un interés del oficialismo. Lástima. O al contrario, la Abinader ha dado muestra de eso. Lástima que un presidente que quiere tiene las mejores intenciones, no tenga el apoyo de su partido. Mira lo que dice Hipólito. Mira lo que dice Hipólito. Y, lo, y la mayoría de funcionarios, y senadores y diputados, haciendo cosas que no deben hacer, aprobando proyectos que no deben aprobar. Por ejemplo, mira el código. Yo, yo ¿Qué tiene el código Rodando? Yo me el Hipólito. Ya Hipólito debe callar la boca, porque Hipólito lo que le está haciendo es daño al partido. Es daño lo que está haciendo. Daño lo que está haciendo. No veo. No, lo de él no es cuestión de edad. Él está muy lúcido. Él daño quiere hacer. Por eso yo no le tengo ningún respeto. Él quiere hacer el, el daño. El, el, el apoyo la población. Bueno. Y que siga así la Procuraduría, que la felicitamos. Pues muchas gracias, hermano. Sí, esas dos mujeres, esas dos mujeres que han puesto ahí, Pase tienen Tienen mucha calidad. Buenas noches hermano, entonces le decía a ustedes que una de las cosas más difícil de esconder es el dinero Es tan difícil como esconder un muerto, el dinero deja una cola, un, un, un, un lastre, que es fácil de encontrar Entonces aquellos que ganan mucho dinero que no es legal no encuentran dónde meterlo y lo que hacen es fabricar comprar negocios pero si yo me aparezco por ejemplo yo soy un hombre pobre vamos a sabe que yo soy un hombre pobre y yo me aparezco haciendo torres de lujo que llevan muchos millones de dólares que todo el mundo sabe que yo no tengo ese dinero para hacerla ¿Qué estoy haciendo en algo raro me he metido y por eso es estoy eh, tetaferreando, o sea, estoy usando tetaferrato con alguien. Porque yo, por ejemplo, la gente sabe, yo soy de, de, de humilde, de trato humilde y, y que no he ganado ese dinero para yo, para yo invertir tanto dinero, invertir 500 millones de pesos en... en en, en una estación de combustible eh, muchísimas estaciones eh, apartamento por aquí apartamento por allá entonces, entonces es una forma de mostrar yo estoy en algo raro y es como me decía un señor que me decía mira el que se mete en negocios ilegales mayormente narcotráfico y lavado de dinero y eso es como los cerdos puede estar tranquilito pero comenzó a conseguir inmediatamente va a mostrarlo ¿qué hacen los cerdos? que hay una manada de cerdos en un rincón tranquilo y uno sale por ahí en la posilla y se encuentra una mazorca de maíz y en vez de comérsela por allá en el rincón que los otros no se den cuenta él viene para donde están los otros a mostrársela los otros le quedan atrás y se la quitan eso me puso como ejemplo un señor muy sabio. Y así es. Inmediatamente comienzan a conseguir dinero. Hay que mostrarlo. Andar en Porsche. Andar en, en, en, en Maserati. Andar en los mejores carros. Eh, cambiar de, de, de, de domicilio y mudarse a un sitio súper exclusivo. Y las autoridades mirándolo. Como el gato que está allá arriba y solamente me el rabo. Diciendo, yo te agarro, no te apures, muévete, yo te estoy mirando donde es que tiene la cueva, ratón. Entonces, así caen.